Soy Sol Carie y junto con Miguel Fernández Galeano, Jorge Mañas Álvarez y Pedro Torres formo parte del equipo de comisarios de Ecosistemas.